Estamos aquí en la estación de servicio, funciona con un llaverito, no hay nadie y se escucha el se escucha, ¿escuchan? Se escucha cuando alguien se seca las manos. Ahí, se activó. Bienvenidos Legión Oxlack. Bienvenidos a un video más sobre fenómenos paranormales, sobre evidencias de un mundo sobrenatural. Esta noche les presentaré un video que me fue enviado desde Colombia. Una persona trabaja en una estación de combustible cuando de pronto le sucede algo paranormal. ¿Cuántos de ustedes no trabajan en lugares así? Cuéntenme sus historias en los comentarios o mándenme un correo con las experiencias que hayan tenido. Pero por el momento, vamos a ver el siguiente video. El mensaje que me llegó a mi WhatsApp dice lo siguiente Hola parcero, ¿cómo estás? Este video pasó unas semanas después de que haya muerto un cliente de mi trabajo. Era taxista y le dio un infarto durante su trabajo. Cuando les conté y mostré el video a algunos amigos me molestaban diciendo que era aquel difunto Posdata, trabajo en una estación de servicio despachando combustible Excelente canal, el único que vale la pena sobre los fenómenos paranormales en YouTube Soy colombiano y vivo en Argentina y nos deja el siguiente video, vamos a verlo Bueno, estamos aquí en la estación de servicio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 ya no quiere funcionar ¿Mm? pero es con sensor miren es raro, hace un rato también lo escuché y vine a ver si era que la habían abierto la habían forzado y para nada <risa> mejor me voy yendo parceros a ver. No, mientras yo estaba ya adentro no pasó nada. ¿Ustedes qué opinan? A mí me parece que dándole una respuesta coherente, objetiva a este fenómeno, efectivamente se trataría de un defecto de la máquina. Algo estaba averiado y por eso se prendía solo. Pero... Como nos dice nuestro compañero, solamente sucedía en momentos específicos durante la noche y que después dejó de hacerlo. ¿Será que un fantasma efectivamente rondaba el lugar y hacía que este aparato funcionara? La verdad es escalofriante imaginarse que uno trabaje de noche y que cuando esté solo, una máquina como estas se active como si alguien se estuviera Secando las manos En un baño totalmente cerrado Y solitario ¿A ustedes les ha pasado algo similar? ¿Alguien tiene idea de por qué este aparato Se prendía solo? Si alguien tiene una experiencia similar Por favor mándeme un mensaje A mi correo Oxlacoficial.com O a mi número de Whatsapp Que va a aparecer en este momento O déjenme un comentario Voy a estarlos leyendo Porque hay que darle solución a estas evidencias, ¿son paranormales o no lo son? La verdad es que sí dan miedo y son escalofriantes ya que pasan en la noche, y estando solo, claro que da miedo. ¿A ustedes les ha pasado algo igual? Mi nombre es Oxla Castro, y recuerden que aquí todos los días les voy a estar trayendo material sobre los fenómenos paranormales. Por el momento me despido, pero recuerden, y regresaré con otra evidencia paranormal para que la podamos analizar. Mientras tanto, descanse. Buenas noches. Nos vemos en el siguiente video.